...como moderador el doctor José David Davila Ortiz de Montellano del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y pedimos su presencia a la doctora Alejandra Camacho Molina del Instituto Nacional de Neuroci Neurología y Neurocirugía y al doctor Felipe Barrera, director médico de Biomarín Latinoamérica Sección será mucopolisacaridosis y neurología. Se la palabra al doctor José José David José David David. David José. David. Bueno muchas gracias por la invitación. Ahora vamos a proceder. A este foro sobre mucopolisacaridosis y sus manifestaciones neurológicas, con nosotros nos encuentra la doctora Alejandra Camacho Molina, jefa del departamento de genética del Instituto Nacional de Neurología y el doctor Felipe Navarra director de médico de Biomarín de Latinoamérica y doy pues, la palabra a la doctora Alejandra Camacho Gracias doctor con mucho gusto estamos aquí y queremos comentarles, el doctor Felipe y yo, que hicimos un poco de trampa en, en los títulos de las, de las ponencias, que le, queremos a, abarcar mucho, a lo mejor es bueno, a lo mejor es malo, no lo sé, pero quisiéramos que se llevaran una idea de lo que ahora está por venir y vienen tratamientos importantes y relevantes, para otra clase de padecimientos de estas enfermedades huérfanas o raras, que consideramos que no podíamos dejar de largo. Y entonces, bueno, sí vamos a hablar de MPS, pero también vamos a tocar un poquito de algunos otros temas. Entonces, bueno, muchas gracias por, por haberme invitado a estar compartiendo con ustedes estos temas. Como les comentó el doctor David, eh, actualmente me encuentro en el Instituto Nacional de Neurología y bueno, quise poner en mayúscula este, esta situación de actualidades porque en realidad sí vamos a hablar de actualidades no solo que se centren en MPS sino que muchos de ustedes están sensibilizados ya para esta clase de enfermedades sin embargo lo que a nosotros nos interesa es que ustedes puedan reconocer algo raro algo que sea diferente algo que no lleguen a diagnosticar algo que el paciente que ustedes vean que no saben que es no importa pero que ustedes identifiquen que no es normal y que lo puedan canalizar a buen especialista claro que si me preguntan a qué especialista yo les diría a los genetistas ¿no? pero, y bueno algo importante que Emilio ya comentó ayer y que ha sido un tema de debate mucho y en México también que incluso cuando yo empecé en este menester desde hace más de cinco años, nos causaba un poco de escosor el término raro, sin embargo, como ya lo comentó ayer Emilio, en este momento al menos a mí ya no me causa esa sensación porque me parece que es primero un tema histórico como él nos compartió ayer, pero además es eh, una connotación internacional. Entonces, bueno, esto es algo que ustedes ya saben, el primer día de las enfermedades raras, que en realidad fue el 29 de febrero y que evidentemente no podemos celebrar algo cada cuatro años. Y, eh, bueno, quiero, quiero platicar como una breve, breve introducción de que no solo hay estos padecimientos que ustedes han escuchado a lo largo de estos días que no todos se centran isosomales, que hay muchos otros padecimientos que se van a enfrentar ustedes y que pueden llegar a identificar o que pueden llegar a decir esto no es normal y analicen. Y una de las quizá de las más conocidas situaciones es este personaje que tiene una película que se llama El hombre elefante y que... Eh, se, se realizó esta película en 1980 ¿no? y que posteriormente, y que bueno, este en realidad fue un paciente real del siglo XIX y que hace algunos años ya se, se dio el diagnóstico final y se dijo que es un síndrome de Proteus, el cual está causado por una mutación en el gen AKT1 y eh, algunos casos también en otro gen llamado pt Vean las malformaciones, el sobrecrecimiento, alteraciones del de, eh, tejido adiposo también. Pero hay una película clásica que es de lo que se denomina eh, cine de culto, que son freaks que se denomina freaks. Y esta eh, es una historia de una trapecista que se quiere casar con un individuo que tiene acondroplasia y que eh, quiere en realidad quedarse con el dinero, ¿no? Esta es una película de 1932 y vean, en realidad todos estos personajes son, con, te, tenían alteraciones, ninguno de ellos es actor y ninguno de ellos requirió maquillaje a excepción de la última escena. Pero no solo tenemos alteraciones que podamos identificar físicamente como malformaciones como tal, sino también tenemos algunos problemas del DNA, como alteraciones eh, para la reparación o alteraciones del grupo emo, como porfiria, alteraciones del niño eh, que puede ser por ictiosis por ejemplo eh, estos que se denominan eh, en el caló mexicano hombre lobo y quizá en algunos otros países también estos que son los que, les los que son los típicos personajes que se pueden meter en un garrafón o en una cubeta algunas alteraciones como neurofibromatosis, por ejemplo, alteraciones como Prader-Willi, Angelman, alteraciones neurológicas. Y, y finalmente, esta es mi introducción para decirles que hay un mundo de enfermedades raras, 7.000, 8.000, entonces no hay que centrarnos solo en algunas, en este momento no tenemos tratamiento para todos, pero al final tenemos que hacer nuestra labor eh, de identificarlos porque además esto... A nosotros como, genes, como, como genetistas nos sirve para empezar el asesoramiento genético. Y bueno, ya cada pareja decidirá su futuro reproductivo. Y ya como tal, entrando al tema, pues eh, bueno, vamos a hablar, como les comentaba, de MPS, que como ustedes o la gran mayoría de ustedes saben, enfer son enfermedades por eh, almacenamiento lisosomal, y que el lisosoma es un organelo en la célula que de lo que se trata o de lo que se encarga es de descomposición bioquímica de diversas moléculas que son demasiado grandes y demasiado dañinas al organismo, por lo que en el isosoma se encuentran alrededor de 40 enzimas que generalmente son ácidas y que van a hacer su labor de cortar o de catabolizar a esas moléculas me puede ocasionar mutaciones en, estas, en, estes, en estos genes que sirven para sintetizar estas eh, enzimas, puede haber mutaciones en ellos y esto me puede generar alteración en el plegamiento de las moléculas, degradación prematura de las enzimas o pérdida de su funcionalidad. Y evidentemente con ello me lleva a la acumulación de ciertos sustratos, que pueden ser mucopolisacaridosis, o puede ser lipidosis o etcétera O podemos clasificarlas por el defecto como tal, que puede haber defectos en la degradación de estas moléculas, defectos en el transporte o defectos en proteínas activadoras e incluso alteraciones que aún no sabemos. ¿Qué puede suceder? La patogenia es lo, depende de la ubicación y la extensión de estas alteraciones y me puede llevar a alteración en la complejidad de estas sustancias acumuladas, la diferencia en la distribución y la velocidad de acumulación, todas estas tres cosas me pueden eh, traducir en el paciente las manifestaciones clínicas. Y vean, tenemos en realidad varios tipos de MPS para estas eh, enfermedades, no para todas, pero para alguna de ellas ya hay tratamiento, el mayor eh, problema que tenemos con estos tratamientos es que no pasan la barrera hematoencefálica. Y para ello, estas, eh, las tres primeras, los tres primeros tipos de mucopolisacaridosis presentan retraso mental como parte de sus manifestaciones clínicas. Ahora, hay otra cosa que también presentan estos pacientes, que son alteraciones óseas, por ejemplo, que se denominan disostosis múltiple. Eh, tienen talla baja, tienen alteraciones de opacidad corneal, eh, tienen hermín etcétera. Bueno, Y por otro lado tenemos algunos tipos de mucopolisacaridosis que no tienen retraso mental, como son el tipo 4 y el tipo 6. Para estas también hay tratamiento de reemplazo enzimático. ¿Y de qué depende que yo tenga o no tenga retraso mental? Evidentemente del defecto enzimático que me va a llevar al acúmulo de cierto eh, mucopolisacárido y entonces esto me va a llevar a las manifestaciones clínicas al final. Qué es Lo importante y relevante de estos padecimientos es que cuando al, a ustedes eh, les presentan al bebé o al paciente pediátrico, no va a o pocas veces en edades tempranas antes de los dos años va a manifestar características clínicas relevantes que ustedes puedan decir si este enfermo. Si yo les quitara el resto de las fotografías, estoy segura que ustedes dijeran que ese niño no tiene nada, ¿no? Entre comillas lo voy a poner como normal, ¿no? Pero al paso de los años, vean cómo van cambiando sus fases, se van haciendo. Su facie, perdón, eh, se van haciendo tosca, se va haciendo tosca, eh, hay depresión del puente. Hay engrosamiento de la piel, engrosamiento del, del cabello como tal, hay acúmulo de mucopolisacáridos en la piel y entonces puede tener estas manifestaciones. ¿no? Antiguamente se denominaba el síndrome de Gárgolas. Ahora, ¿qué pasa con estos otros dos tipos que les digo, cuatro y tipo seis? Bueno, no tienen retraso mental pero tienen un eh, acúmulo de un eh, mucopolisacárido que es el queratán o el condritín en el caso de MPC4. Y vean, no, tienen, no van a tener retraso pero tienen talla baja y tienen estas manifestaciones esqueléticas que yo les comento. Y de igual manera también pueden ver cómo este pequeño se ve relativamente normal y cómo al paso del tiempo va cambiando. Ahora podemos tener... Como en cualquier enfermedad, una evolución diferente para cada uno. Es decir, vean, aquí hay MPC6 y aquí abajo de la lámina también hay MPC6, sin embargo, hay un paciente que se ve más deteriorado que otro. Y vean eh, cómo a los 16 años luce el que tiene una evolución rápida con respecto a evolución lenta. Entonces. También es importante, como ustedes pueden ver, que los diagnósticos se hagan oportunamente. Ahora, este es un paciente de México, es el primer paciente, algunos de ustedes no saben, pero bueno, una servidora estuvo en el ISTE hasta hace algunos meses, y este es el primer chiquito en México de MPC, MPS6 que estuvo en tratamiento y lo inició el ISTE, orgullosamente. Sin embargo, el pequeñito hace algunos meses falleció. Bueno, y poster, ahora les voy a hablar un poquito de lipofuscinosis, que, bueno, en realidad es eh, el nombre, de, agrupa una serie de enfermedades que tienen que ver con degeneración. Igualmente eh, tiene que ver con alteración de enzimas que en el, o de moléculas que participan en el lisosoma, en el endosoma y en el retículo endoplásmico. Y lo que me da es eh, alteraciones de la visión, me da una regresión del lenguaje, me da alteraciones cognitivas importantes. Y bueno, esta fue descrita en 1900, en perdón, en 1826 y se describió por una familia, en realidad eran cuatro chiquitos ellos eh, hermanos y bueno, tenían estas alteraciones de visión que posteriormente tuvieron regresión de las habilidades y eh, pues al final tuvieron la muerte, antes estuvieron en estado vegetativo. Y vean, en realidad son una serie de 10 padecimientos ocasionados por... Eh, varios defectos en varios genes y por acúmulo de una sustancia que se denominó lipofusina y además de ceramida y este conjunto de moléculas lo que me genera es una fluorescencia una autofluorescencia que me permite ver estas moléculas y me permite hacer el diagnóstico específico y algo importante es que es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente de inicio en la infancia bueno y ahora les voy a hablar un poquito de la fenilcetonula eh, es un poco lo que les comentaba al principio no. quizá quisimos abordar muchas cosas pero ya verán que lo que les, les viene a platicar el doctor Felipe es bastante interesante y creo, consideramos que es importante que supieran esta parte que tuvieran un poco de antecedente la fenilcetonuria está dada por un defecto en una enzima y lo que me ocasiona es no poder sintetizar tirosina y esta molécula a su vez me sirve para eh, generar eh, neurotransmisores. Entonces los pequeños eh, tienen esta característica, si ustedes pueden ver el fenotipo de este paciente, pero además pueden tener retraso mental. Sí hay un tratamiento para estos pacientes, no todos los pacientes responden. Eh, el problema está en una enzima que se llama ferilanina hidroxilasa y esa ayuda, esta acción es ayudada por un cofactor ¿sí? que se denomina BH4 o se abrevia BH4. ¿Qué hace este medicamento? Lo que hace es mejorar este plegamiento porque resulta que esta mutación que sucede en este gen que codifica para esta enzima hace que esta enzima sea menos funcional o no funcione. Entonces, se hace primero una prueba con estos pacientes, si responden y si las cantidades de fenilalanina disminuyen del 30 al 50% en 24 horas, estos pacientes son candidatos a recibir estos tratamientos. Si no, bueno, evidentemente no serían candidatos. La otra parte importante que queremos compartirles son las enfermedades neuromusculares. Ustedes, eh, alguno de ustedes sabe que la enfermedad neuromuscular más frecuente en la, en la infancia es distrofia muscular de Duchenne, 1 en 3500 ligada al X. Esto quiere decir que, generalmente, voy a hablar de generalmente porque en biología no existe nunca ni siempre, afecta a hombres y aquí tenemos el patrón de eh, los músculos o cómo afecta a los músculos que es un patrón proximal y que bueno, además podemos tener algunas otras enfermedades neuromusculares que también me puedan dar manifestaciones y que además tengan que tener un origen diferente por ejemplo un, un origen lisosomal también es una enfermedad que se denomina pompe, que también está caracterizada por debilidad muscular y todo esto empieza con eh, dificultad para caminar, caídas frecuentes, eh, esta debilidad muscular al final puede ser incapacitante para hacer las actividades diarias y al final los pacientes fallecen. Entonces, bueno, el signo predominante es esta, como yo les comentaba, esta debilidad muscular esta puede ser una presentación variable, que puede ser desde, dependiendo de, de qué distrofia muscular estemos hablando, pero puede ver, ser desde eh, presentaciones neonatales severas, en pompe por ejemplo, hay presentación neonatal con cardiomegalia, eh, problemas que estos niños tienen que diagnosticarse, pero ya, porque realmente mueren muy tempranamente si no se les empieza con el tratamiento de reemplazo enzimático. Y bueno, ahora eh, lo que está lo que desarrolló Biomarín es algo para ayudar además de los reemplazos enzimáticos, hablando específicamente para POM. Y bueno, ir, pueden irse hasta la parte leve del, del adulto donde tiene poca manifestación, poca debilidad y hay algunos que pueden ir acompañado con déficit cognitivo, por ejemplo Duchenne en el 30% puede tener esta, esta manifestación y la mayoría de ellos tiene un eh, nivel cognitivo normal una evolución crónica y progresiva en todas ellas tienen compromiso respiratorio cardíaco, evidentemente articular y por supuesto que psicosocial y la sobrevida pues eh, evidentemente tiene que ver con qué enfermedad se está presentando y qué tan afectada esté o qué clase de mutación tenga ese gen que me está generando alteración en esa molécula que participa en X o Y eh, parte del metabolismo y esta es eh, un, una diapositiva en donde les resume las características de la distrofia muscular de, de Duchenne general bueno más bien no tiene compromiso facial y bueno puede tener de